Pues chicos, ahora vamos a ver formas de recorrer un grafo y aquí tenemos el grafo anterior un poco modificado y vamos a ver varias formas de recorrerlo. Entonces, un camino abierto quiere decir que no empieza, o sea que empieza y termina por otro vértice y cerrado es que empieza y termina por el mismo. Entonces vamos a ver varios caminos y, y varios eh, ciclos. Entonces, eh, camino simple es un camino que no repite ninguna arista aquí como veis subo bajo voy hacia allá voy hacia acá sigo ahí estaba otro punto que no y no lo cierro porque es un camino vale aquí como veis hecho así y pensar bueno pensar es recordar que este vértice lo he visitado dos veces vale En el, en el simple, vale, hecho así, arriba, abajo, a la derecha, arriba, abajo y abajo Y este lo he visitado dos veces ¿Por qué os digo que lo os recordéis? Porque ahora en el camino elemental vais a ver que no puedo visitarlo dos veces Porque un camino elemental es un camino que en todos los vértices son distintos Entonces, voy aquí, voy a este, voy a este Voy a este, voy a este y ahí me quedo, ¿vale? ¿Por qué no puedo ir aquí y luego aquí? Porque si yo hago así y hago así, este vértice lo habría recorrido dos veces y este también. Entonces, estos dos los borro y este sería un camino elemental. Habría más, por supuesto, pero yo me voy a quedar con ese. ¿Un camino cerrado? Aquí pone camino abierto, pues un camino cerrado, empieza y termina en el mismo vértice... Y eh, la diferencia es que eso desemboca en dos eh, distintos tipos de formas de recorrer un grafo. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito que sería un camino cerrado que no repita aristas. Por ejemplo, esta, esta, esta, esta, esta y esta. ¿Vale? No repite ninguna lista. Y un ciclo sería que todos los vértices son distintos. Menos el que empiezo, porque lo he acabado. Este, he empezado por aquí y lo he acabado aquí. ¿Vale? Ese sería el, el ciclo. Es importante esto, os voy a poner una tabla en la página web para que podáis descargarla o verla y os quede bastante claro, ¿vale? Voy a borrar y ya casi con esto terminamos, ¿vale? Y para terminar simplemente es un tipo de grafo especial que va a estar muy presente que es el grafo conexo donde todos sus vértices están conectados entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener islas aparte. Por ejemplo, si tenemos este grafo... Y aquí tenemos otro grafo. Si os fijáis, por sí mismo, este grafo es con eso, porque todos sus vértices están conectados de alguna manera. Si yo quiero ir del A de, de al D, pues iría a este y después a este, o al revés de este y después a este. Este es con eso por sí mismo. Por otro lado, este también es con eso por sí mismo, porque pues, si quiero puedo ir del A al D recorriendo todo el grafo. Pero en sí este grafo, porque esto es también un grafo, no es con eso, porque yo no puedo ir del vértice D de este al vértice D' de este otro, porque no hay ningún camino. O sea, no hay ningún eh, aris, no hay ninguna arista que une estos dos vértices. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente, podemos hacer un camino aquí, podemos hacer otro allí, otro aquí, y ya el grafo sería con eso. Es más, solo con una. Solo con una lista que uniera esos dos grafos, pues ya lo tendríamos con eso. Como por ejemplo esta de aquí abajo, convertiría nuestro grafo en con eso, pues ya podríamos ir del D al D' que tenemos aquí. Pues bueno, esto ha sido todo, la parte de grafos teórica. Luego vamos a ver los algoritmos más conocidos, como el algoritmo de Prim, Kruskal, Distra y algún que otro más. Y coloración de grafos, nos veremos en los siguientes vídeos. Si no entendéis algo de esto o ha parecido un pollo pesado, pues me lo decís, tío Fran, no me comas tanto la cabeza, no sé qué y yo ya pues me pongo las pilas, ¿vale? pues nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!